Hey, ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes. En esta ocasión lo que quiero hacer es... Estoy haciendo el proceso del, del proyecto de Lucy. Que tiene un chico de fotografía. <ríe> que salieron en base a la sesión fotográfica que se realizó anteriormente. ¿Cómo? ¿Cómo chico? Ya tiene mucho que no estoy aquí. Bueno, a mucho me refiero a tres meses, dos meses, mes y medio. No sé, tanto Dios no... No, el punto es de que estoy aquí frente a ustedes, frente a la cámara, saludándolos, porque era lo que quería hacer, pues después de, de tantas cosas que han pasado y todo eso, ahorita lo que estoy haciendo es, hacia, es, a, es la selección de las fotografías del proyecto de y Todos los fotógrafos tienen una manera. Yo, lo estoy, yo siempre hago la selección primero del álbum, de qué fotografías son las que te van a quedar, cuáles son las que te van a ir. Hago el revelado fotográfico, el, el ajuste de balance de blancos, ajusto lo que es la luz, las sombras, los contrastes tantas cosas que se van ajustando pues bueno todo lo hago primero en esta selección de Lightroom ya que tengo seleccionadas todas las fotografías ahora sí puedo basarme en el lado fotográfico y es regresarme o desde la última foto hasta la primera y ya luego hago la exportación estoy emocionado porque este es uno de los proyectos con los que estoy arrancando para poder empezar a crear de nuevo el contenido y trabajo de fotografía y pues bueno, quedaría Pues bueno, muchísimas gracias por verme Espero que les haya gustado, la manita arriba No es cierto Ok, ya, basta de chistes, pero estoy haciendo lo que es la selección de la fotografía, que esto se basa pues como ya lo expliqué. Así que amigos, vamos allá. Pues bueno amigos y amigas, ahorita estamos en la pantalla de la computadora. Ahorita lo que estoy haciendo es la selección de las fotografías. Ahorita estoy en la número que número 92. En teoría, yo he hecho una reducción de fotos, que son 1010 fotografías. Pero bueno, Ahorita estoy en la 97 Ya bajé como 200 fotos La selección que yo tengo para hacer este tipo de Para saber cuáles son las que se quedan Y cuáles son las que no se quedan Pues bueno, ahorita estoy en esta Como ven, las fotos se repiten hasta cierto punto Porque se hace un leve movimiento de pose Ya dependiendo de, de cada foto Me voy enfocando también en el tipo de luz que se está manejando Aquí como pueden ver, pues está un poquito oscura en ambas Pero también nos fijamos en, en el pose en la pose, cuál se ve más atractivo de la otra o cosas así como pueden ver en esta tenemos las manos las manos en cierta posición se ven igual en las manos pero los brazos están más abiertos en este caso la que se va a quedar va a ser esta, porque lo que queremos mostrar en sí es el diseño que tenemos del moño del brasier, pues todo eso no que es lo que más nos importa ya la pose va pasando a segundo término, en este caso pues la que se va a ir de estas dos, el brazo de de hecho esto se ve un poquito extraño pero me gusta más esta, aquí por ejemplo tenemos la posición inclinada con la cadera un poquito hacia la derecha la pierna la tenemos bien estirada o sea, está bien, la pose nos gusta, crea como que esa sensualidad, tenemos esta otra que está más recta que está más estática y se ve con menos movimiento, claro lo que nos importa es el diseño del vestuario ¿no? en este caso vamos a estar haciendo conjuntos de los vestuarios de las poses, vamos a tener una combinación ¿vale? de todo ello, así que uh, se va esta y nos quedamos con la otra. Estamos jugando con cruce de piernas, juego de brazos, de manos y todo. También tenemos que considerar si la luz que también se manejó, que también va. Pues bueno, vamos bien. Ya eso, lo, El ajuste de contrastes, de luces, de todo eso, de que van vaya, lo, lo vamos a estar checando después. Se queda la segunda y nos seleccionamos con la primera. Y así es como estoy haciendo la selección de fotos, por ejemplo, en esta, de plano no hubo como que tanta iluminación y pueden ver la luz. Está viniendo del lado izquierdo hacia el lado derecho, las luces que tenemos de derecha e izquierda se apagaron, no se hizo la recepción de la fotografía, así que aquí si sí tenemos el juego de luces encendido de este lado lo tenemos realmente de, de frente lo tenemos del lado derecho y aquí como pueden ver ya está jugando con lo que es el moño, ya estamos haciendo juego de que se quede el moño de que estamos jugando con esto con aquello, vale, tengan muy, muy en cuenta que eso tenemos que estar interactuando con los conjuntos de la lencería, vale para que no se vea tan estética, para que no se vea que, que no, que está olvidado ahí como estamos viendo, estamos de Eso siempre tomen en cuenta Para que también este, ustedes vayan agarrando La onda, si están Prisiciantes, si son no, si ya llevan tiempo o Como pueden ver, tenemos luz del lado izquierdo Porque aquí estamos teniendo Una leve sombra Una sombra muy tenue, muy Suave para justamente para que no se vea que tenemos de golpe la luz que está mostrándolo Y pues ya se puede notar que tenemos tres juegos de luz izquierda, derecha y frente Esto para que tengamos más presente el juego de luces Que lo tenemos bien cuidado y el fondo no se haga contraste con lo que la persona en este caso Para que ustedes también vayan aprendiendo En un estudio de fotografía debemos tener siempre presente todo Como lo vieron en mi video anterior Los que han visto el video anterior y no pues te lo dejo en la parte de arriba, estoy jugando con una luz frontal, bueno sin sí, frontal, que es esta, una luz del lado derecho y una luz aquí tenemos la tercera, primera, segunda y tercera luz que está de este lado escondida acá, siempre que vayas a hacer fotografías, asegúrate de que tengamos una luz principal una luz de relleno y una luz secundaria, si quieres que nada más tengamos luces del lado izquierdo bueno, en este caso mi lado izquierdo como tenemos aquí mi lado izquierdo y el lado derecho, puedes desactivar esta, puedes desactivar esta o sea, ya dependiendo de, tu, de lo que tú necesites o lo que Necesite. como en este caso es una fotografía de producto, en este caso de servía pues tenemos que tener cuidado de que si nos de luz en ambos lados para que se de contraste con el fondo para que podamos manejar bien toda esa parte y estemos muchísimo mejor y aquí, aquí tenemos la luz de frente pueden ustedes manejarlo como ustedes más les guste, como más lo necesiten en este caso fue así porque estamos haciendo fotografía de producto Se tiene que hacer la iluminación del producto, ¿vale? Como pueden ver aquí tenemos otro De este lado está llegando, nos está llegando luz De este lado también nos está llegando iluminación De frente también tenemos un poquito Debía haber acercado más la, el, la, la luz de frente Lo debía haber acercado más No afecta mucho porque tenemos buena iluminación en ambos lados, ¿vale? Pues bueno, así yo hago la selección de fotografía ya que, ya que tuve la selección de fotografía, no hagan de cuenta que ya seleccioné toda. Comando A, en este caso como tengo con teclado de Windows, hago Shift, Comando E Y ya ustedes lo van ajustando como ustedes quieran, a como ustedes lo necesitan vamos para acá, ajustes, luces y sombras, cha, cha, cha. Aquí, voy a guardar, le doy a elegir, pum, ya hice la copia, ya hice aquí el nombre y se van a estar importando por número secuencial, ¿va? Ah, tenemos aquí, le vamos a seleccionar al máximo calidad, al 100% esto un tamaño archivo A, 100 kilobytes. No. Esto tengan muchísimo cuidado, no, no, yo no lo hago, yo no lo voy a limitar. Pues bueno, cada selección que tú vayas haciendo va a variar demasiado cuanto a la exportación dependerá muchísimo de la velocidad de la computadora. Vale, este yo esta no la selecciono, el espacio de color siempre lo dejo en SRGB, ustedes lo elegirán a como gusten yo siempre en jpg si es para cliente debido a que pues es el formato universal y les es más fácil abrirlo de esa manera ya que yo quedé con ellos de mandarlo de manera bruta en archivo brutos a resolución de 300 pulgadas píxeles por pulgada esta es una buena resolución para si es que se va a mandar para impresiones si es que se va a mandar para formatos grandes esta es una buena resolución si ustedes lo mandan a una resolución de 75 menos inferior a 100 es probable que se llegue a pixelar en muchísimas ocasiones si es que los medios van a ser impresos. En mi caso lo voy a mandar así porque como lo voy a mandar por, de manera digital puede que se reduzca un poquito la, la resolución, la calidad. Por ello es que mantengamos esta calidad de 300 para mantener una, una buena calidad, valga la redundancia. pues. Si queremos que se mantengan todos los datos importantes como la información de la persona, quitar la información de la posición. Yo en este caso no la voy a quitar. No voy a quitar la información de la persona. Porque pues bueno, a pesar de ni siquiera tiene nombre, no vamos a mantener todos los datos. Aquí no le voy a agregar todavía marca de agua. Y le voy a dar después de la importación, no hacer nada. Porque no quiero que se abra. Si no se va a hacer una lucha de Esto en dado caso de que yo lo mantengo de esta manera. Ya simplemente lo voy a importar y toda la onda. Pero como todavía no lo tengo importado. Todavía no lo tengo seleccionado al 100%, lo voy a dejar así. Pues bueno, así yo hago la selección de, lo, de las fotografías. Espero que les haya gustado, espero que al menos yo les haya enseñado algo y hayan aprendido un poquito de lo que yo puedo aportar. ¿Vale? Si te gustó el video, dale click.